Ese el siempre el Con el Junior RS va. En el 2000 y tantos. Ah. La conecta. Lo que era atrás, lo que era. Soy un bandido zapato del coco. Del coco, del coco. Lo que era atrás, lo que era. Soy un bandido zapato del coco. Del coco, del coco escribo para el barrio voy sin horario voy sin salida del callejón se armó la pinche conecta la receta para que vaya a plantar su maceta la pinche conecta carnal es el tempest good con el junior R el loco Vida es perra, pero me montó Yo la detonó, En corto la acción No lo demuestro Que nuestro bando siempre será el más alocado Con cada acto por mi familia Salto y remato Desde Nuevo León sale este vato Somos puro vato, bien cabrón Claro que sí, revientalo, no ando ni es de panochón, que de usted me río siempre me la ripo machina fumar claro que sí. me miran tumbando no sé hasta cuándo pararé pero siempre seguirá adelante ah, adelante es ah. el unionero de este con este no quera tras lo que era. soy un maldito zafado del coco del coco del coco Atrás loquera, soy un bandido zafado del coco, del coco, del coco. La peche loquera me gusta vivir de esta manera, nadie me quita lo marihuanos. Ando placoso salido del pozo, no sea mañoso que lo guacho en corto. Ando borracho, ando tizando, ando sacando las letras para el barrio con la mente bien perdida salido de la yeca hay que hierba tan fresca digo mi vida tan chueca así que obedezca puñeta, tierra coca represento me Siento las clonas, de en Santa Cata Los puercos me paran por mi pinta Pero ni con billetes se les quita Ahorita ando en modo bien mamón Saco un blon, guacha este flow Con el tempest good, soy como el Robin Hood Que lucha hasta en el ataúd Siempre verdadero con mi crew Con mi crew siempre me enfoco, siempre lo rolo me aviento un porro, no me ponga gorro. Seguiré bien loco, siempre me enfoco siempre lo roló, me aviento un porro, no me ponga gorro. Lo que era tras lo que era, soy un maldito zafado del coco, del coco, del coco. Lo que era tras lo que era, soy un maldito zafado del coco. Era lo que era, soy un maldito zafado del coco, del coco